Una mujer denunció que un hombre supuestamente la estafó con la suma de más de un millón de pesos en la adquisición de un inmueble en esa ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de la señora Giosely Liberato, quien afirma hace más de tres años le entregó una alta suma de dinero a Juan Ramón Fidel García, alias El Patico, para la adquisición de una vivienda, la cual hasta la fecha no se le ha entregado. La situación mía es que he sido estafada, estoy en, en proceso de juicio en contra de Juan Ramón Fidel García alias El Patico. Yo le entregué a él un solar y le entregué un millón de pesos quedándole a deber 75 mil pesos y cuando yo le pagué los 75 mil pesos adeudados me enteré de que, ese, de que ese de donde él me vendió no era el edificio que no era el apartamento que él me enseñó era un solar vacío que ni siquiera estaba construido y aún así me recibió 75 mil pesos y, y con el cuento, hace, me tiene tres años en, la, en lo mismo, y yo le pido a todo el que tiene estafado, porque sabemos que solamente no es a mí. Habemos más de 15 en, en, en San Francisco Macorís estafado por él. Eso, es yo, eso sucede en San Francisco Macorís, en la carretera La Ceja, en Residencial Palma Real. Eh, Juan Ramón Fidel García, alias El Patico. Mientras nosotros que somos humildes trabajadores Él se está quedando con el esfuerzo de nosotros Yo tengo entendido que él, él, él sigue viviendo una vida lujosa con su familia Y nosotros que estamos afectados Por favor, les pido que salgamos a relucir lo que él no ha hecho Mi audiencia es el día 4 de diciembre Tengo tres años en ese proceso Y por favor, le pido que nos unamos Porque fue el esfuerzo de todos nosotros que él, él, él, él, él se está quedando con el esfuerzo de todos nosotros NTN Arismendi La Antigua